¿Tú sabes cuáles son los beneficios de tener vello púbico? Sé que muchas personas consideran que tener vello púbico es antihigiénico o que la persona tiene una falta de higiene. Pero la verdad no es así. El vello púbico tiene su función y sus beneficios. Los vellos púbicos no están ahí por casualidad. Tienen su función y una de esas funciones es Número 1, proteger tu piel ya que esta es una zona sensible. Número 2, disminuir la fricción que hay entre tu ropa y la piel. Número 3, regula la temperatura corporal de tus genitales. Número 4, te protege de infecciones bacterianas y de algún otro tipo de infección de transmisión sexual. Y otras funciones. ¿Viste que sí tiene sus funciones? Claro que hay gente que le gusta, gente que no le gusta. Todo va a depender de tu decisión y también cómo te sientas cómodo. Doctor David informa.